Oli, viene mm, el show A ver Uy, au Me lo Bueno, malísimo plano, la verdad, se ve toda la mesa No sé muy bien eh, qué hacer de introducción, ¿vale? Pero los últimos días, bueno, yo en exámenes soy una persona que hace muchas cosas, ¿vale? En plan, es como que no puedo puesto todo el día estudiando Necesito, eh, pues, ver la tele, ver YouTube eh, Necesito hacer deporte eh, tomarme mis descansos, salir a andar, ir la gimnasio, no sé, en plan hacer como cosas. Entonces estuve pensando en hacer pues un blog de exámenes que yo creo que os va a gustar. Pues voy a intentar eh, enseñaros lo que para mí eh, es una etapa de exámenes en plan de verdad. Y no sé, que también quería hacer esto pues para que todos nos diéramos un poco cuenta de que no estamos solos y de que... No sé, de que a nadie le gusta estar de exámenes y también de que, de que nos podemos apoyar, apoyar, apoyar en nuestros compañeros Porque al final son las personas que más nos van a entender Y ahora ya os pongo un poco en contexto, hoy es miércoles 11 de mayo y pasado mañana, el 13 de mayo, viernes Tenemos nuestro primer examen final que es patología general Y bueno, es una asignatura que ha sido anual Son en total 52 temas y 8 módulos que en sí son cinco módulos, que en plan también son documentos de estudiarte, básicamente. Y eh, la cosa es que al ser anual, es la única de la que hemos tenido, pero tuvimos un parcial liberatorio, el primer cuatri de 27 temas era, y eso, yo lo liberé. Así que tengo que estudiarme desde los temas 28 al 52 y los módulos. Y nada, la verdad es que de momento estoy bastante tranquila, pero sí que es verdad que ha habido días en los que lo he pasado un poco mal. Y bueno, se me está haciendo un poco largo ya este día, así que voy a cortar aquí porque quiero como enseñaros unas cosas y tal, y que no se haga muy largo. Pero nada, ya iréis diciendo cómo son mis días y eso. Ahora quedan dos días para el examen y estoy un poco nerviosa, pero bueno, ya estoy en mi vuelta de repaso. Así que nada... Uh, por ello, voy un poco lenta, la verdad, porque, bueno, siempre me acabo retrasando en mi planning, pero eh, mi compañera de piso siempre me dice que su padre le dice que eh, un buen estudiante no es el que cumple el planning al 100% siempre, sino el que se sabe reorganizar una y otra y otra vez cuando las cosas no salen cuando, como um, las haya planeado. Así que eso, reflexión del día. <risa> Hola, otra vez. Eh, bueno, voy a parar a mm, merendar. Que, nada, como ahora estoy sola, pues. Eh, pues no sé, sea, así si me entretengo un poco, ¿sabéis? Eh, lo primero es: bueno, voy a merendar fresas y plátano. Y. y bueno, quería coger también chocolate, la verdad. Pero mm, he decidido resistirme. Que igual, cuando termine el bol, ¿voy a por chocolate? Pues probablemente sí. Hmm, o sea que sí. Mira, a mí me pasa una cosa y es que hay gente, ¿vale? A la que en exámenes se les cierra el estómago, ¿vale? Pues a mí no, en plan yo devoro en exámenes. Y no es por hambre, en plan... No, no, no tengo hambre, lo que pasa es que me apetece comer, en plan me encanta comer porque lo relaciono con descansar y encima está rico, ¿sabes? Entonces pues me apetece comer obviamente bollos, galletas, chocolate y esas cosas. Y yo, bueno, la verdad es que nunca me he cuidado mucho en ese sentido y... Y eso, lo que pasa es que desde que empecé a hacer deporte y tal, pues digo, a ver, ya que hago deporte voy a intentar comer sano, ¿vale? Entonces ya empecé a comer eh, verduras, pescado y tal, porque antes no comía esas cosas. Antes no me alimentaba, así de macarrones y galletas. Esto lo que comía. <risa> no, en serio. Y, y eso, entonces ahora en exámenes, pues bueno, la cosa es que eh, la semana pasada, eh, mientras estudiaba, pues mi mamá estaba por las tardes conmigo, entonces... Mi mamá en exámenes me cuida como una reina, en plan, siempre me cuida como una reina Pero en exámenes ya es que ni os cuento, en plan, como una reina Y entonces pues para merendar me traía napolitanas y cosas así, ¿vale? Entonces esta semana, eh, que no está por las tardes, pues estoy aprovechando para merendar sanote. Y los huellas de medio por las tardes me los como a la mañana. Os quiero contar un poco pues cómo es el examen, ¿vale? Eh, bueno, lo primero, este es mi hábitat natural en estos días de estudio, ¿vale? Enterrada en casa, eh, no sé. La verdad es que hay cuatro en los que me da por irme a la biblioteca todo el día, pero este cuatro me está dando por quedarme en casita, que sinceramente lo prefiero porque, porque menos pereza me da la verdad, bueno eso, lo que he dicho, bienvenidos a mi hábitat natural, que está, bueno la verdad es que voy a estar peor, así que ni tan mal, y mmm, me he molido un poco dando vueltas, los que hemos librado tenemos para estudiar, el bloque de digest digestivo, el bloque de metabolismo, no, primer viene el de endocrino, vale digestivo, endocrino, metabolismo, nervioso y locomotor, y eso, mmm, he empezado a repasar por el de nervioso, porque empecé a estudiar desde ahí, no sé, hice una cosa un poco rara. Son 95 preguntas tipo test, eh, 75 son de los temas y las otras 20 de los módulos. yo eso, no sé, sin mal. Que en realidad voy con dos días de retraso a lo planeado inicialmente. Pero bueno, no pasa nada. Pero me voy ahora a ir reorganizar, ¿vale? En plan, ya está, hoy por la noche hago locomotor. Porque solo me lo he leído una vez y desde el ordenador. Que odio estudiar desde el ordenador, pero es que no... O sea, se dieron ayer Antes de ayer los temas Entonces pues no me daba tiempo de imprimirlos Bueno, y yo que estoy para la China, pues También os voy a contar un poco Mis rutinas, esas cosas que hago, ¿vale? Siempre duermo 7 horas en exámenes Por lo menos estos exámenes estoy durmiendo 7 horas De momento al menos Entonces yo me levanto eh, Y dependiendo de si es pronto o tarde Desayuno o estudio un rato y luego desayuno, ¿vale? Para desayunar con mi mami Es que mi mamá se merece el tío Bueno, a mí en exámenes me da por llorar, ¿vale? Soy una persona que llora en exámenes, luego hay otras personas que chillan en exámenes, yo lloro Pero los brazos que más me reconfortan son los de mi, mi mamá <risa> y, y la adoro, la verdad Y luego, por las mineras, todos mis aditones hacen una visitilla, es? Lo que es la verdad, la alegría del día Entonces estoy un rato con ellos, les cuento un poco, nada no, un ratito, pero aunque sea pues un abrazo y me dan ánimos para seguir y después hay veces que hago deporte y otras que no. En el examen intento ir tres o cuatro días al gimnasio. Hoy, por ejemplo, he hecho deporte, pero he hecho en casa. Y, y eso. Y luego ya pues paro, como, me ducho, como, lo que sea. Y mientras como, veo cómo conocí. Porque siempre como sola. Porque pues como sola, que no hay nadie en casa. Y suelo comer viendo como conocí a vuestra madre, que es un serie que me encanta. Y me quedan dos capítulos para terminarlos. Estoy triste, la verdad, estoy triste. Pensaba que me iba a durar la temporada hasta que. Se acabarán estos exámenes, así que tendré que buscar otra serie, me pasé con Friends el año pasado, bueno da igual, no voy a enrollar con esto Bueno, después ya pues me pongo a estudiar, eso, para hora y media, así para comer hora, hora y media, dependiendo del día Después de ver cómo conocí, me tomo el cafecito al sol, en la terraza, o si no hay sol, pues sin sol, pero intento salir un poco, pues eso, al balcón, a la terraza, entonces sea, a que me dé un poco el aire, porque si no, mmm, mi cabeza está ya, después ya llega la tarde y pues eso sigo estudiando para merendar lo que estoy haciendo ahora, suelo ver un vídeo de youtube mientras meriendo pero bueno hoy prefiero pues hablar con vosotros y después eh, hay otros días que en vez de ir al gimnasio en los que en vez de ir al gimnasio por la mañana voy por la tarde entonces suelo ir y después ya a esas horas de la noche cuando no voy al gimnasio que hoy seguro que me pasa eh, bueno, pues eso, hacia las 8 o 9 de la noche Y a mi cabeza está mmm, como un bombo En plan, me quedan literalmente Tres neuronas en ese momento Y las tres están bailando O sea que mmm, es bastante panorama, la verdad Entonces, cuando no voy al gimnasio Cuando llega mi mamá de trabajar Pues solemos irnos a dar una vuelta Porque digo, mamá, necesito salir Y luego ya, mmm, mientras cenamos, vemos el internado El antiguo, el de la Laguna Negra Que me encanta, o sea, estoy Enganchadísima y, y luego ya pues hay veces que me pongo a estudiar a la noche y me levanto más tarde el día siguiente O hay veces que mmm, directamente no estudio porque estoy muy cansada y ya me levanto antes el día siguiente Lo que os digo, depende Hago bastantes parones durante el día Si no hice esos parones sé que el estudio me pondría muchísimo menos Entonces prefiero parar, reponer pilas y luego ya mmm, volver Recomendaciones, sin más, al, o sea de cosas que he aprendido a, a lo largo de los años, ¿vale? Nada, supongo que querréis que os enseñe un poco el temario eh, es, esto es el segundo parcial en plan el primero lo tengo por ahí no sé dónde aquí esto lo tengo liberado es que no se aprecia pero no lo voy a sacar porque hay mucha pericia cuando lo tengo todo encuadernado así se yo os lo enseño y este es el segundo nada eh, de algunos temas me he hecho así esquemas que eh, me encanta estudiar con esquemas me queda muchísimo mejor y además me encanta escribir en plan, sin más y luego hay otros temas pues que, que no hago esto en esa parte pero escribo por encima porque soy una fanática de escribir plan, mi pasión en exámenes, escribir y perder el tiempo, no en serio a mí me sirve mucho pero sé que para el MIR voy a tener que cambiar eso y es algo que me asusta y bueno nada, después de este parón os voy a dejar de seguir con mi merienda porque si hablo obviamente no como venía a deciros que me he a, um, plancharme el pelo Nada, ahora estoy haciendo un esquema porque, eh, como os he dicho, los últimos cuatro temas los tengo en el ordenador y los subrayé el otro día. Bueno, el otro día, ayer. Ayer cuando los leí, los subrayé. Entonces ahora me estoy haciendo, pues, un esquema he escrito en plan así. Y nada, desde que acabo de cenar he estado bien internado descansando. Y nada, ahora me tengo que estudiar dos temas. En plan, me faltan los últimos dos. De estos cuatro. Y por ahí ya está. Así que no sé. He hecho menos sé de lo que quería, pero no pasa nada. Mañana me meto más caña y, y listo. Hoy, Oye, hoy no he llorado. Hoy he estado bastante bien de ánimos, por cierto. No os he dicho nada. En plan, no sé. A ver, es verdad que ahora me lo tomo mmm, de otra manera muy distinta de antes, ¿vale? Pero tengo días de bajón y todo. Hoy no. Hoy ha sido día bien. En plan, estable. La verdad es que estoy tranquila con este examen porque creo que... No sé, este cuatri en realidad he estudiado más que otros, o sea, es como, no sé si he estudiado más, pero lo he llevado como más al día. Entonces estoy como tranquila porque digo, creo que lo he hecho mejor que el cuatri anterior y que otros cuatris. Y que no sé, o sea, me podría haber condido más el tiempo que estoy estudiando durante el 4 y eso sí, pero como que me he esforzado, ¿vale? O sea, ya está, me he esforzado, estoy contenta. No, y esta me callo que tengo que estudiar. <risa> <risa> eh, hoy es jueves, es 12 de mayo Son las 8 de la tarde eh, Hoy me está poniendo fatal el día No sé, o sea, es como que estoy ya súper harta En plan, súper harta Y me hay un grano <risa> No puedo más es que, es que no estoy ni agobiada, en plan ahora mismo estoy harta tío Es que se me está haciendo el cuatri No sé, tío, súper pesado, os lo prometo En serio Es que yo no sé si voy a aguantar o sea, Es que todavía no hemos empezado exámenes Y es que ya no puedo más Estoy súper cansada, estoy harta de estar aquí todo el día En plan No sé, es que a veces tengo la sensación De que me estoy perdiendo Toda mi vida Por estar aquí metida porque al final no es que sea, ah, estás aquí un mes y ya está, o sea, es que es una carrera de fondo en la que tienes que estar día sí y día también. Y no sé, yo ya llevo a exámenes súper quemada. Uf, no sé, sin más, que, que es duro, esto es duro, o sea, es una carrera que quema un montón y, y. y eso que hay. Y no sé, tener que pasar por esto Es que Pero bueno, eso que hay eh... Mañana me quito el primero A ver si, eso es que ya me apetece cambiar la asignatura La verdad Eso, me he repasado la mañana el bloque de endocrino Y ahora estoy con el de metabolismo en el último tema Y me quiero hacer también hoy el de digestivo A ver si no da tiempo Y mañana pues Módulos algún tema así malo y mmm, exámenes también me estoy haciendo mientras estudio, pero no sé, es que no quiero más, en serio, no quiero es que tengo mala cara hoy y yo no pero bueno, da igual hemos acabado de salir del examen hemos acabado de salir ¿no? sí. hemos acabado de salir del examen de 14 y hemos aprobado sí. Sí. bueno, sí Así está. uno menos, uno menos, ya está, gracias a tres sí. ¡Ah! No lo voy a olvidar. En mi vida. Lo que acabo de decir, cuidado.